Bienvenidos al canal de Edith Hola, yo soy Edith Buitos y estamos jugando escape de, de la abuela. Pero no lo voy a hacer sola. Tengo una invitada especial que también juega Roblox y es Hannah Kitty. Hola, buitos. Hoy estoy con Edith Buitos y nosotras dos vamos a escapar el lobby de la abuela. Antes de empezar, quiero pedirles una disculpa por no haber subido videos. Pero muchas gracias a los que me estuvieron siguiendo y apoyando. Y recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que cuando suba un video nuevo, de ustedes estén al pendiente. Advertencia. En estos jue... este juegos me estoy llamando el Melena por si quieren jugar conmigo. ¿Ok? Y después de todo esto, empecemos a comenzar. ¡Síganos! Abuelos. Aquí podemos observar... ¡Ah! Oiga, abuelos, creo que ella es la abuela. Ay, tú, creo que la abuela no está de buen humor. Uy, creo que ya se le, creo que se le cayeron los dientes. Pobre abuelita, ya no le queda la blusa. Ay, ¿tú quién eres tú? Mm. Creo... Uy, me pongo súper nerviosa, abuelitos, cuando esto se cambia de color porque como que mi visión como que no logra ver bien. Porque puedes confundir los alfileres con todo. Ah, y Buitos, si quieren ver a Hannah Kitty en más videos, díganlo en los comentarios. Bueno, Buito, sigamos con el lobby. Ya casi lo pasamos, Buitos. Ya casi lo pasamos, Buitos. Vamos a. Pero hay que esperar a Hannah Kitty, no seamos malos. También ella está jugando con nosotros y valoramos su esfuerzo. Y recuerden decir en los comentarios qué obis de Roblox podemos jugar o si quieren ver a Hannah Kitty que juegue más videos de Roblox con nosotros. Muy todos, Ahí está la salida. Esperen. Ya, por fin. En nivel 2 Ay, miren, qué amable Hanna nos está diciendo Vamos, Edith A los que son nuevos, mi nombre es Edith Buitos Por eso, Hanakiti está diciendo Mi nombre Ño, Ño, Ño. ¿Por qué? ¿Por la vida es tan cruel Conmigo? O sea, Buitos O sea, estaba así, así Y como que la vida fue cruel Conmigo Ay, Cuidado Bien, aquí vamos y tú puedes tener. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, qué bueno, pues! O sea, así estaba de la nada. Las burbujas y el agua azul, que creo que es como. ¡Ah! Ya, abuelitos, aquí está. Es algo para lavar. Cuando ustedes se despiden los dientes, es muy importante. Que, Wittos, pasemos a la galleta cuando no haya burbujas, ¿ok? Y es. Enfermamos un poquito y cuando pasen esas burbujas, saltamos. 37.740. Saluditos. También saludos a Pichu Gur 13. También saluditos a Itazo 121. ¿Lo pronuncio bien? Y saluditos a Miguel Su. Mi. Miren, aquí está como con Pichu Gur 13. Cuidado. ¡Cuidado, Pichugur, ¡No me vayas a tirar! ¡Ay, pobrecito! ¡Se cayó! <risa> ¡Vamos, buitas! ¡Como nosotros podemos! Ay, ¡Ese chico como que lo he visto! ¡Como que llega, se cae y pum! ¡O sea, miren, miren, miren! ¡Fíjense, fíjense, fíjense! ¡Ese chico como que no sé cuántas veces ha pasado! ¡Pero no sé cómo que la primera es de caer cuidado cuidado ay no hay que caernos o sea buitos se dieron cuenta o sea esto es mi sombra es mi sombra o sea, también esto tiene sombra como que... ay pero como mi sombra es como rara aquí estamos y esa es mi ay cuidado. Pues ahora tenemos que saltar a la galleta. buitos esto es como un honor para mí saltar a la galleta. No sé cuántas veces hemos desmorido Tengo que esperar Y llegaron aquí Esperemos saltar a la galleta Y no ser uno más cálido ¡Ya! ¡No, Vamos a ¡Saltamos a la galleta! ¡Bullos! ¡Saltamos a la galleta! ¡Bullitos! ¡Saltamos! Aunque tal vez me digan que no llegué al final pero Ahora nos falta llegar al final para que festejan en realidad. Ay, ay buitos, buitos, no lo puedo, no, no puedo creer, o sea, como que llegué. O sea, llegué. Ahora hay que saltar a esa dentadura. De cuidado que las burbujas matan. Cuidado, cuidado que las burbujas matan. Advertencia, las burbujas matan. Como nosotros podemos saltar ahí. Hay que dominarlo. Hay que esperar el momento indicado y la opción indicada para soltar. Si lo logramos, es como si hubiéramos ganado. Como si hubiéramos ganado una carrera de atletismo. ya no voy a tocar esa galleta, la galleta miente la galleta miente o sea, muitos, lo hicimos lo hicimos, muitos, lo hicimos o sea, lo hicimos ahora, ¿quién dice que entramos al armario? Hana Kitty tú voy a entrar, yo, tú voy a entrar, tú ya has entrado al armario pero yo nunca he sido buena para salir estos súper es difícil es como para mí es difícil bueno pues vamos a ver eh, por acá uh, vamos enfrente por acá a ver a ver buitos ay segundo yo buitos lo encontramos lo encontramos ¿La encontramos la salida buitos la encontramos ahora falta que sea la ahora falta que seamos al principio buitos no, no es la del principio. Ahora voy a tocar, voy a arrasar con ese botón para que ya no me vuelva. Ya, voy a girar, no sé cuántas. A ver, aquí dice, a ver, tenemos que encontrar. ¡Al botón! ¡Aquí un botón! A ver. ¿La por... funciona? Sí. ¿Esto? ¿Qué te pasó? ¿Se no. abre la cuenta? No. ¿Se abre la cuenta? ¿En serio? Sí, pasa. Se puede. Ah, es que tú tienes cabina ¿Con? ¿Qué va a tiene el botón? Yo presiono el botón y tú sales, ¿ok? No, y tú sales Sí, pues yo soy una buena hermana Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir ya, ya, se abrió, ya se abrió, ya se abrió qué, qué, qué, qué. La niña no puede pasar antes que presione el botón ¡Vamos chicos, corren! Corre! ¡A los que nos cierran la puerta! ¡A que nos cierran la puerta! Ay, ¡Lo hicimos, lo hicimos ¿Sí? ¿Lo hicimos! ¡Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video nuevo ustedes estén al pendiente. Y si quieren ver la continuación de este video, escriban en los comentarios. Así que yo soy Atis y me despido. Bye.